Experimentadores, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer un unboxing y un ligero review De esta pantaloneta marca S.O.T.F Recuerden que si les interesa la pantaloneta y la quieren comprar Voy a dejar un link debajo en la descripción del video Donde pueden adquirirla Y también van a encontrar otras pantalonetas para MMA De la misma marca y de otras marcas Bueno, comencemos bueno este es el paquete ya llegó por fin después de un mes de espera llegó por correo nacionales 472 y vamos a abrirlo a ver bueno como vemos dentro hay una bolsita donde está mi pantaloneta a ver la bolsa o la rompí como ven esta. esta es la pantaloneta como ven al lado trae un estampado bastante bonito con bastante calidad bastante bien hechos los detalles y el estampado es un estampado que está por dentro de la tela no está por fuera de la tela así que supongo que es un buen estampado que permite transpirar es un estampado como teñido Dentro de la tela. Y yo compré esta. Porque es la más barata. Pero hay otras. Eh, esta tiene un mico con una chica. Una anterior que dice Vengeance. Y dos zorritos. Dos zorritos. Un zorrito acá al lado. Y flores. Y al otro lado no dice nada. Acá en la cintura dice S.O.T.F. Survival of the fittest. Que es la... La marca Esto es un velcro Para ajustarla bien Y un velcro acá Para cerrarla para abrirla También trae Por dentro trae Un cordón Para ajustarla bien a la cintura Y que no se te vaya a caer Y acá en la parte de la cintura Trae un refuerzo En tela, un poco más gruesa el resto de la pantaloneta está hecho como en una especie de, de poliéster. Se ve bastante resistente, bastante liviano. Y parece que aleja la humedad. El poliéster tiene la característica de alejar la humedad. Si miramos acá, en esta parte. Acá en la zona de la entrepierna. Eh, hay una tela diferente. Tiene un pedazo de tela. No sé si se alcance a ver bien en la la esta pero tiene una tela un poco diferente esta también parece poliéster pero es un poco más más flexible más se puede estirar esta tela se puede estirar más mucho más parece una licra parece licrado se puede estirar bastante las costuras acá las vemos yo no sé mucho de costuras, pero me parece que son de buena calidad Pues por lo menos no se daña con mis así Y bueno, vamos a, voy a probármela A ver qué tal me queda, qué tal se me ve Pienso que es bueno pedirla de una talla mayor Esta la siento un poco pequeña, pero pues me queda Entonces, Bueno, se cierra, creo que se cierra acá Siempre van a pedir una talla más grande. Esta me queda un poco ajustada acá en la cintura. Acá se ajusta con estos cordones. Aquí no creo que me haga mucha falta. Esta me queda un poco ajustada acá. Pero bueno, a ver, probarla si podemos y en las piernas. Puede subir mucho, bastante. Es como si no llevara nada puesto. Voy a dar sin ningún problema. Se siente bastante liviana. Puedo patear perfectamente sin ningún problema. Como si no llevara nada puesto. Puedo mover bien por adelante y para atrás, por un lado cambiar de guardia no, para tirar mover. Estoy un poco fuera de forma, pero bueno se puede mover bien las piernas, es un buen juego de pies. Sin embargo recomiendo comprarla en una talla mayor, en la talla siguiente porque está como ven, pues me queda un poco corta la verdad siento que me queda acá un poco corta debería ser un poquito más larga o sea, la rodilla y me aprieta un poco la cintura pero si sí, es bastante buena bastante cómoda se puede estirar muy bien las piernas sin ningún problema entonces sí sí la recomiendo mucho Pues esto ha sido todo por hoy Si les gustó este video no olviden suscribirse Y darle like Yo soy Rafaquín 2013 Nos vemos en un próximo video Hasta pronto